Es muy importante, es muy importante eh, Todas las dudas que ustedes tengan Generarlas los que quieren Están en el proceso, a ver A ustedes se les envió un proceso, ¿verdad? A los eh, iniciados Se les envió un proceso Los que empezaron el proceso, ¿verdad? Siempre se les decía ¿Qué dudas tienen, por favor? Y me formulaban Una o dos, duda, o dos dudas Después, tres, cuatro días Otra duda Les decía yo Todas las dudas que tengan de una vez, de una vez, todas Pero me formularon, me formularon una duda hoy, otra mañana, otra pasado Y así no se puede, porque el día que yo no les pueda responder, ¿qué? ¿Mm? Por eso algunos de ustedes fracasaron en el proceso Porque no me formularon todas las dudas que, que tenían Se les dice, revisen el proceso, programen y me dicen las dudas que tengan Y no lo hacen por eso, a raíz de esto, se le optamos por delegar un diácono a cada uno, ¿verdad? Para que ese diácono se encargue de aclararles todas las dudas durante todo el proceso. Y ya saben, el orden regular, el conducto regular, que anteriormente ya había hablado de ese tema, ¿ok? Entonces, los que han cometido errores durante el proceso, aquí toca hacer un proceso diferente, porque ustedes dejaron un portal abierto, quiero que me entiendan eso. Es un portal abierto que ustedes dejaron. Por ende, no se puede hacer el mismo proceso. ¿Verdad? Tengo que hacer un proceso totalmente diferente y más corto. Entonces, eh, los que hayan cometido el error y quieran empezar ese proceso, por favor, a la salida, cuando terminemos la reunión, eh, se acercan al camarlengo y lo conversan con él y ya él se encarga de lo, todo lo relacionado con la logística. Eh, me, me despido en este momento de redes sociales. Me contacten por favor por mi Whatsapp que aparece acá en mi En, en pantalla No respondo nada por redes sociales Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate sorprender Bueno, entonces las dudas